Ya están preparadas las carrozas que van a desfilar aquí en Nueva Andalucía y bueno, van a hacer un recorrido para llevar la ilusión a todas las casas. Así que aquí van, parte de aquí de la iglesia donde estábamos ahora mismo y aquí ya vemos una carroza cargadita ya de niños, muy ilusionado, ¿no? No sé cuánto va, pero va mucho. Vamos a ver si nos saluda, venga, vamos a ponerle el micro. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, si voluntario, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos niños llevan en esta carroza? Eh, 17. Bueno, esta carroza en la esclórica de Narnia eh, claro, y los míos les gusta mucho esa serie. O sea, todos, somos de un campamento de, la, de Navidad, de la, de la Asociación del de los Vecinos los Campaneros. ¿Y dónde está el campamento Aquí en la en Nueva Andalucía. ¿Y eh. hace hace... eh, eh, eh, hacemos deporte, apoyo, repostería. ¿Y, eh, de ¿Y esta Navidad qué repostería hecho? Eh? Eh, hemos hecho galletas y el otro día hicimos sí, sí, sí, sí. Eh, bolitas de queso de Papá Noé. Bonito, ¿no? Sí, ¿No sí no también canta cantamos Villancico. Espérate que no me acuerdo. ¿Venga, venga? Eh, Los peces López en el Río. Chicos, cantamos Villancico ¿Venga? para la tele, Venga. ¿Qué le habéis pedido a los eh, Pues muchas cosas para, pues para pasárnoslo bien y desear. Sí, y también deseando cosas para que mi familia esté mejor, para que no pase nada, la enfermedad nada, y la salud y pues juguetes. No, me... como lo mismo, pero un poco más, más para mí, Salud, ¿verdad? Sí. Y deseando, deseando todo para que puedan traerlo. Felicidad a todo. Pues sí. ¿Qué? ...estamos en una asociación Los Campaneros... ...los Campaneros ¿no?... Y muchas cosas... ...mucho dulce ¿no esta Navidad?... ...sí, galletas, galleta, muchas cosas... ...se bien la ...sí... ...muy bien, pues reyes chicas... ...igualmente... ...bueno esta carroza es muy bonita... ...que va Angelito ¿no?... ...¿qué tal señora, buenos días?... ...esta es la de los mayores... ...pero algunos pequeñitos... ...los vamos a meter aquí con nosotros... Bueno, y contarme que vaya preparado para tocar algo, ¿no? A ver, hacerme una cosita. A ver, que vaya. Que ver. Tenemos la pastora de Juan. Bueno, los pastorales. Ya viene los reyes maconas. También. Bueno, feliz Reyes y feliz año a todos, eh. Gracias. O sea, es Protección Civil que estáis ahí eh, pendiente de todo estas Navidades. No habéis faltado eh, a ninguna hora. Había estado pendiente de todo cómo ha transcurrido. Toda la todo muy bien, perfecto. Hasta el momento, hasta el momento perfecto. Hasta el momento, de momento, sí. Todo muy bien. Están colaborando todo perfectamente. Y hoy mucho Bastante. Hoy aquí, ahora aquí, después de esta tarde en San Pedro. Gracias, Nada gracias. Hacer. La alcaldesa Doña Ángeles Muñoz, saludando también a los voluntarios de Protección Civil. Buenos días, Buenas, muy Buenos días, muy buenos días. Sí, bueno, la verdad. ...ahora mismo no se lo reclama, digo yo... Te reclama, te ...sí, no, muy bien, muy bien... ...yo creo que Nueva Andalucía como siempre... ...preparándolo todo con mucho cariño... ...todos los padres, los niños, en fin... ...yo espero que sea un día... ...un día muy especial, un día para ellos... ...venimos del hospital, de estar también con los reyes... ...con sus majestades que han estado... ...repartiendo los juguetes a los que no pueden estar aquí... ...y como sabéis esta tarde también estaremos en Marbella y en San Pedro... ...así que todos los niños van a tener la oportunidad de ver los reyes... ...y los que no puedan por cualquier motivo... ...que sepan que esta noche llegan a su casa. ¿Qué le ha los reyes? Bueno, a ver, yo creo que en estos momentos... ...sobre todo mucha salud, ¿no? Yo creo que viniendo como venimos del hospital hospitales... ...cuando te das cuenta de la importancia... ...que tiene después de estos dos años de pandemia... ...de que mantengamos la salud. A partir de ahí, pues que el 23 solamente traiga cosas buenas... ...y sea lo mejor de lo mejor para todos... ...que se cumplan todas vuestras ilusiones... ...y que podamos tener un estupendo año. Gracias, Carlisa, que Gracias se cumpla su deseo. Gracias. Gracias. ¿Llevaría a los reyes aquí también? Claro que sí Claro, por donde haga ¿Qué dicen los reyes? ¿Están contentos o no tan contentos? Bueno, por supuesto, ¿por qué no iban a estarlo. Claro que sí Muchas, ¿la caja aparta. Nada Bueno, tenemos aquí otra carroza Vamos a hablar con estos niños Hola, ¿qué tal? A los niños, bueno, un pastorcito, una pastorcita Bueno, ¿cómo te llamas? Kylie. Aile, ¿qué le han pedido, sí. pedido a los reyes? Kylie. ¿Y qué le han pedido a los reyes? ¿Cuánto ha pedido? Cubo de rubi. ¿Se te va a a ti o no? No, pero me gusta. Lo vas a practicar para que se te, te muy bien, ¿no? Sí. Pues yo ya tengo rubí. ¿En no, no, serio? ¿Y se te da bien? Sí. Pues seguro que te dar muchas cosas bonitas a los reyes. Hola, ¿cómo hola. Te te le Leire. Leire, ¿qué le a los reyes? Una cocinita. Una cocina. Qué bien, ¿te gusta a ti cocinar? Sí. ¿Y eso? ¿Apreté y hace comida? Sí, pero sí, es mentira. Ay, qué bien. Bueno, pero bueno, va practicando con cositas, con chuchería, ¿no? ¿Con chuchería, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, ¿qué te gusta a ti más de estas fiestas? Pues lo que más me gusta es la noche de Nochebuena. La Nochebuena, que está en familia, es muy bonita. Y también se está el papá, Noé es regalo, los reyes o los dos? Los dos. ¿Los dos, no? Sí. ha pedido a los reyes? Una casita para a mi hermano y yo. ¡Ay, qué bien! Oh. Se a hacer muchas cosas. Bueno, esto ya tiene marcha, la música, ¿no? ¿Habéis cantado mucho villancico esta fiesta? Sí. ¿Por qué te gusta a ti? ¿Por qué has cantado más? Eh, la Virgen, la Baba. ¡Ay, lo sabéis todos! ¿Cantamos eh, porque... un poquito? La Virgen, la Baba. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué canola? La Virgen, eh, La, la... la... la baba. San José San Tenía. Tenía. La Virgen, la Baba. San José de Tenía. Ahora os animáis más cuando vayáis las carrozas circulando. Bueno, que lo paséis bien, pues tengo muchas cosas los reyes. Hola, hola cantar algo, venga. Adiós. Muy buenos días, pues nada, nos encontramos en Nueva Andalucía, otro 5 de enero más, comenzando el año, dando la... Dando la enhorabuena y la feliz año a, a todos los televidentes y sobre todo que disfrutemos de este día, de este maravilloso día aquí en Nueva Andalucía, donde en breve recibiremos a su majestad de los Reyes Magos, donde en un recorrido pues bueno, espectacular, lleno de público, como no podría ser de otra manera, Nueva Andalucía como siempre, se vuelca con todo, cada, cada uno de los actos que hace y la verdad es que por nuestra parte súper feliz. Llevamos unos temas. Eh, ...muy festero para empezar bien el año... ...y sobre todo que podamos disfrutar todos los niños". <risa> una vez una vez una vez ¡Carney! ¡Carney! ¡Carney! Con cuidado, ¿eh? ¡Ahora! Pablo ¡Ahora! contigo. ¡Ahora! Pablo Fernández contigo. Pablo Fernández contigo mira. Wow, toma, Miguel, toma, Toma, Toma. Toma, Toma. Mira, ¿te lo hizo? ¿Qué